Saludos cordiales para todos ustedes. Hoy vamos a ver cómo revisamos las respuestas de nuestros cuestionarios o formularios. Para ello vamos a trabajar en el eh, quiz de tecnología. Tocamos ahí. Y de momento hemos trabajado siempre en esta parte de preguntas, pero si notan aquí a la derecha tenemos respuestas. Ahí es donde vamos a ir hoy. Y si lo notan ya tenemos dos respuestas. Tocamos ahí y vamos a ir a una parte donde nos va a mostrar eh, todas ellas. Lo primero que quiero es que vamos a empezar a dividir esto, digamos que en tres partes. La primera parte que quiero que noten es esto, que nos da como un resumen de eh, todo lo que, todas las respuestas que hemos obtenido. Primero que nada, dos respuestas con una puntuación un promedio, una media de 1.5 de los tres puntos. Y eh, está activo, quiere decir que acepta más respuestas. Aparte de eso, hay un, tres puntitos aquí de más opciones. Si los tocamos, nos va a dar las opciones que podemos utilizar. Por ejemplo, eliminar todas las respuestas. Si toco ahí, se limpia todo el formulario y lo podemos enviar nuevamente para responder. Imprimir el resumen es lo que tenemos en pantalla, lo vamos a poder imprimir. Y luego, obtener vínculo del resumen es que se nos va a generar un vínculo, el cual podemos enviar a otros participantes para que vean este resumen, solo lo van a poder ver. Esa es la primera parte. La segunda parte que yo quiero que noten es... ¿Dónde se encuentran los botones de acción? El primero es eh, revisar respuestas. Si yo toco revisar respuestas, vamos a tener esta, esta característica. Primero que nada, podemos revisar respuestas por contactos o por preguntas. Por contactos es que yo puedo seleccionar cada una de las personas que dio respuesta y ver qué respondió cada una de ellas. Si yo me paso a preguntas, puedo hacerlo, pero por preguntas. Toco una pregunta y veo qué respondió cada persona. Ahora bien, si ustedes lo notan, en cada una de esas preguntas o respuestas, voy a volverme a contacto, tengo la posibilidad de dejar un comentario. Si toco acá, yo puedo dejar un comentario. Muy buen trabajo. O no, no está tan bueno el trabajo, mal hecho, el, la corrección que yo quiera hacerle. Muy bien, esta parte de revisar en realidad acá no es tan útil porque aquí solo escogimos opciones que se autoevalúan. Si hubiéramos puesto respuestas largas, pues ahí es donde tenemos que meter mano. Luego tenemos el botón de publicaciones. Si yo toco en ese botón, eh, cuando ya todo esto está completo, entonces marco a las personas a todas o a las que quisiera y con solo tocar en publicaciones, le va a enviar un correo a las personas con los resultados de su calificación. Aquí tiene que, tengo que aclarar algo. ¿Cuándo usamos a personas de mi organización cuando compartimos? Porque necesitamos los correos y obviamente esa es la única forma de que el sistema lo haga automáticamente. Si, si utilizamos cualquier persona y se generan encuestas como esta que vemos aquí, encuestado 2, pues aquí eh, no, se, no, no se va a poder, no tenemos tal vez los datos de él para que eh, se llegue ese, esa evaluación hacia su correo. Regreso y quiero que vean ahora eh, la opción de Excel. En la opción de Excel es muy fácil. Esto, con solo que yo le dé clic, él me va a generar un Excel y si yo le voy a abrir, pues me va a abrir el archivito en Excel. Y aquí como pueden ver, tenemos todas las personas, las respuestas que él dio, pues es un buen respaldo para nosotros. Eh, no está de más, hago un Excel y después elimino todas las preguntas para eh, que me quede mi respaldo y poder utilizar nuevamente el mismo formulario. Ahora bien, la última parte que quiero mostrarles a ustedes es ya la parte del detalle, ya la parte del resumen. Y si lo pueden ver así rápidamente, aquí me doy cuenta que el 50% marcó software y el 50% marcó hardware. Si quiero más detalle de cada una de las eh, respuestas, marco en más detalle. Y eso me va a llevar a ver qué fue eh, cada uno de los resultados, si estuvieron buenos o malos. Cierro y eh, con eso estaríamos concluyendo con eh, el tema de respuestas de cada uno de los formularios y quizzes Buen día y nos vemos en la Siguiente capacitación.